Hola, ¿qué tal? Soy Pivader de jugando en .com Y como veis, hoy voy a jugar a Apex Legend. Eh, Sabéis que últimamente ha habido muchos cambios dentro del juego Y eh, por parte de Valve, intentando que funcione el juego Y bueno, pues hoy Hemos probado Y parece que funciona segundo, voy a cambiar la pantalla, a ver qué tal, si se ve bien. El juego arranca. Se ha instalado algunos... Voy a empezar una partida sin más. Se ha instalado algunos nuevos Runtime de Proton. Runtime de Easy Anti-Cheat, que es el anti-trampa que lleva este juego esto ya pasaba antes, pero el juego no arranca, no funcionaba. Creo que llegaba hasta aquí, no recuerdo mal, o... o le daba a empezar la partida y el juego se se rompía, vale, no llegaba. Parece que no sé jugar este juego. He probado un poquito. No tengo ni idea. Pero bueno, Solo quiero probar a ver si soy capaz de terminar una partida. A ver qué tal. Buena suerte, divertidos, solo tú y yo, colega. Bueno a ver qué tal. Voy a coger el tío fuerte. El viento anuncia nuestra victoria. Vale, bueno. Está cargando. Está cargando. Aquí tenéis a vuestro campeón. El juego se limita a 100 FPS y en el entrenamiento que he probado me va bien. A veces cuando carga shaders a lo mejor si este mapa... A, ver, a veces pega tirones, si es un mapa nuevo. Supongo que conforme se vayan generando los shaders A ver, yo no tengo ni idea. ¿Dónde me llevan estos? y atención, sitio. Este podría ser un buen lugar para aterrizar. No tengo ni idea. Aterricemos aquí. Este podría ser un buen lugar para aterrizar. A ver dónde me marca el tío. Olvídalo. Este podría ser un buen lugar para aterrizar. Entendido. La amenaza avistada. Aguantad la respiración, si tenéis pulmones. Vayamos por aquí. ¿Dónde me dice Bueno, pues el juego está funcionando. Ronda Atentos al mapa, nos hemos dispersado demasiado. Polina, macho, no tengo ni idea. Encima no, no estoy con mi no. compañero. Se que ha proclamado una nueva parca. Cuidado con la nueva barca, amigo. Loco, no tengo ni idea qué hay que hacer aquí, pero bueno. Vamos bueno, a ver, llevo esta pistolita. Llevo esto que pinta bien. Aquí hay una mira, francotirador. Aquí hay munición ligera. ¿Dónde están mis compañeros? No sé si puedo mirar el mapa, a ver. ¿Dónde están? ver, aquí tengo a uno. Investiguemos oh, por aquí. El se mueve de escándalo. Pero de escándalo, ¿eh? Aquí. Voy a buscar a este. Hey amigos, aquí veo una caja de tesoros. Pues venga, vamos. Allá voy. Ahí. compañeros. Yo no tengo ni no idea qué es eso. La nueva ¿Parca? Pero dónde no están esto, tío? No te corre, hombre. Atentos, colegas, estamos algo dispersados. Mirad el mapa. Bueno, pues cero fallos. Absolutamente ningún problema para jugar, ¿eh? Lleva por este. Atención, anillo en movimiento. Yo voy aquí. Aquí hay una amenaza. mitad de los pelotones. Vamos aquí. Atención, lanzando pack de supervivencia. Llega un pack de supervivencia. Yo digo que vayamos por aquí. Puede que haya algo bueno por aquí. Atentos, colegas. Estamos algo dispersados. Aquí hay una devotion. Aquí hay una mira. Corto alcance. Aquí hay una mochila. Nivel 3. Lo necesito. Madre mía, cómo es... funciona el juego. Bueno, estáis viendo, ¿no? Que el... Perfectamente se mueve. No voy a durar en cuanto me... ¿Cuánto me pillan? ¡Oh, no. Aquí hay un cañón de gravedad. Deberíamos despegar. Pues vengamos. Pero, ¿a dónde ha ido el tío? Estoy cogiendo cosas. Me está un Battle royal. ¡Listos al mapa! ¡Nos hemos dispersado demasiado! ¿Qué es esa inmunición, tío? ¿Qué de hecho que tengo algo esa munición? Allí hay un blanco. Derribado ah. me, están, me han derribado Pero estoy bien Contacto con amenaza Solo quedamos los dos, colega Eliminé a un enemigo Aquí hay munición pesada. Recargando Recarga un duplicador, colegas. Me disparan, amigos. He quebrado el escudo de un enemigo. Me han derribado. Tengo que curarme para un momento. Oh. Pues. No tengo ni idea de jugar, pero, oye. Esto no funciona de escándalo, ¿eh? Así que. Sin más, me acabo de jugar una partida a Apex Legends. Sin tirarme atrás. Sin ningún crash, sin ningún absolutamente ningún ningún problema funciona de escándalo funciona de, de los 120 fps no me ha bajado bueno el juego se... el juego se... se perdón se limita 100 porque por las consolas y demás tiene una limitación de 100 máximo pero creo que ¿vale? se visto los ajustes pero uf, funciona perfectamente, así que nada, el primer vídeo que hacemos de un AAA con EAC y que funciona en Linux Gracias Valve, gracias Steam Deck Ya sabéis, si os gusta el vídeo subirlo en Youtube, si no en Twitch, eh, Twitter, Mastodon, eh, Telegram y por supuesto Matrix eh, no dudéis, contadnos, contadnos, gusta, qué tal, jugando en linux punto com, Guardaros. adiós, adiós.